Son gritos desgarradores. ¡Joder, ¡Miseryago! ¡Estamos por el fuego! ¡Dios! ¡Es imposible! La angustia se apodera de esta pareja al ver el infierno ante sus ojos. ¡No, no, no! Dale dale rápido, no vaya a ser. El fuego avanza por ambos lados de la carretera. No puedes ir para arriba, no puedes, no puedes. Obligando a muchos coches a dar la vuelta. Por atrás, por atrás. Esta imagen se ha repetido en varias carreteras de Galicia. Pero mira eso, tío. la autovía de las Rías Baixas, la A52. 52, imposible circulación, las llamas han saltado la autovía. Se convirtió ayer en una trampa para muchos conductores. Como estos que quedaron atrapados en el túnel de la Cañiza Y otros tantos que miraban impotentes como el fuego lo devoraba todo Este infierno es la salida hacia Asneves El fuego salta de un lado a otro de la carretera No se sabe si es de día o de noche, el humo lo cubre todo En Bayona coches abandonados en la carretera, no se podía seguir Muy cerca de ahí en Gondomar, en la AG57, esto Algunos coches intentan dar la vuelta Dios mío se encuentran con una ratonera otro lugar en el que centenares de coches se vieron envueltos en llamas y humo